¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas publicaciones tienen más acogida que otras en redes sociales? ¿Por qué un contenido se hace viral y otro no? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Henry Pineda y quiero invitarte para este día sábado 19 de octubre en la ciudad de Cuenca al taller Diseño Gráfico para redes sociales utilizando técnicas de neuromarketing. Aquí te enseñaré a crear anuncios para redes sociales altamente efectivos. No lo olvides, va a ser este día sábado 19 de octubre. Para más información la vas a encontrar aquí en el video. No me falles porque va a estar súper bueno.